En mi trabajo aquí, o sea, mi labor aquí es el tejado. Como mucho solo aquí de tejar sobrevivimos. Ya, de mi familia, toda mi familia pues, trabajó en eso. La mayoría ya no está con nosotros, pero ya llegamos a hacer. Todos se han ido. Y, y yo empecé a trabajar desde la edad de 10 de años en el tejado. Yo comencé de la haciendo la y después empecé de quemador como a la edad de 13 años. Estuve, quemaba, cargaba horno, todos esos laborales yo los hacía. Gracias a Dios y a ustedes que vinieron y fue que nos dimos cuenta, fue pues que estábamos bien fregados, porque la verdad de las cosas yo me siento golpeado. Yo a veces digo, usted es mi trabajo, porque mi trabajo es pesado. Porque no es chiche, levantarse a las 12 de la noche diario y hay veces que uno sobre el papá, sobre propasa su cuerpo de trabajo, el límite de trabajo. Yo inicié a trabajar en el corte de caña quemada en el 92 y salí enfermo en el 2004. Eh, me di cuenta que estaba enfermo porque cuando me fui a enganchar, ahí me parquearon y me dijeron que no podía seguir trabajando. Cuando yo caí enfermo, eh, yo caí en el campo y de ahí me trasladaron para el hospital. Este proyecto es el resultado de muchos años de investigación con muchas universidades y entidades locales e internacionales sobre este tema. El Instituto de Salud Global de Barcelona es un instituto que investiga a nivel internacional diversos aspectos de la salud global, incluyendo epidemiología ambiental, pero también enfermedades infecciosas y en la actualidad somos un núcleo de dos investigadoras que hacemos investigación sobre la enfermedad renal crónica de causas desconocidas. Las causas de la enfermedad renal crónica ah, desconocidas no, no están claras y hay distintos grupos que estamos trabajando en, en intentar averiguarlas. Sobre la mesa en estos momentos hay tres hipótesis principales. Ah, una de ellas es la exposición a, a pesticidas en los campos de, de cultivo, dado que muchas de las personas afectadas trabajan en, en agricultura. La otra sería por infecciones y la tercera sería la deshidratación crónica derivada del hecho de trabajar a temperaturas muy elevadas. Este proyecto surge porque nos apetecía darle voz a los afectados. Eh, hacemos investigación eh, epidemiológica muy compleja en el que les tomamos mucha información a las personas afectadas, pero rara vez ponemos en valor su experiencia vital y, y cómo han pasado ellos por la enfermedad. En la herramienta Fotovod, el protagonismo lo tienen los participantes, que tanto con su mirada, es decir, las fotografías, como el relato que quieren contar con sus fotografías, ponen en el centro de atención su propia vivencia, en este caso de la enfermedad renal, y los cambios y las mejoras que les gustaría que acontecieran en su comunidad y en su sociedad. Creemos que este proyecto nos va a permitir eh, que la comunidad tenga eh, una voz y que nos puedan entonces comentar, referir, mencionar sobre su vivencia con la enfermedad renal, sus problemas que tienen y también cómo se están organizando para superar estas dificultades. Y creemos que de alguna medida compartir experiencias con otros eh, afectados, con otras comunidades, con otros países, puede también ayudar mucho para que se desarrollen eh, estas comunidades en Nicaragua y que puedan tener una perspectiva mejor. Este proyecto consistirá en la participación entre unas 5 a 7 personas que ya tienen diagnóstico de enfermedad renal. Luego nos reuniremos eh, en sesiones grupales semanalmente durante 5 semanas aproximadamente. Además de eso estaremos viendo eh, los que son los aspectos éticos, el consentimiento informado y también los muchachos eh, recibirán un pequeño taller fotográfico y se le asignarán unas cámaras fotográficas. Cuando terminamos estas sesiones, tomamos los aspectos positivos y negativos de cada uno, preparamos lo que serían los siguientes temas para las próximas sesiones y, bueno, como a forma de agradecimiento por la participación, eh, se le otorgará un, un ejemplar de lo que es el fotolibro, donde estarán contenidas las imágenes que se realizaron durante el proceso. También los participantes recibirán un retrato ya sea familiar o personal hecho por un fotógrafo profesional. Más adelante eh, se prevé que pueden haber unas exposiciones fotográficas y un, y un video informativo o un documental para nosotros poder reflejar los resultados. La idea es que como academia sigamos contribuyendo a la publicación, a la realización de investigaciones, que podamos generar no solamente una información teórica, no solo documentar lo que la gente está viviendo, sino que también como resultado del proyecto tener algunas acciones que pueden contribuir a mejorar la calidad y las condiciones de vida, de trabajo, de salud de estas personas que están padeciendo esta enfermedad. Y por ende también contribuir un poco a la calidad de vida de su familia, y de la comunidad en general. Otobo lo ayudó a compartir entre nosotros los, los enfermos renales, a compartir nuestras diferencias como... y nuestros conocimientos de explicarlo, la forma de cómo se lo debemos de comportar ante la enfermedad porque hay unos que ya tienen una enfermedad más avanzada que el otro. Hacer amistades más que todo conforme a esto porque por ejemplo yo no había estado nunca platicando con alguien que tuviera una, una hemodiálisis y, y darse cuenta lo que lo que pasa, el, el que allá anda con eso, entonces ni idea tenía uno sobre eso. El proyecto Fotobo es una gran, una cosa de gran importancia, porque con esto estamos dando a conocer, no solo, es decir, este, en, a, en el país, sino que a nivel mundial, porque nosotros estamos dando a conocer qué es lo que lo aqueja, cuál es la enfermedad que lo molesta, y qué es las situaciones que pasamos.